Buen día, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la Universidad de Misiones, el canal universitario. Estamos arrancando una nueva jornada informativa para comentarte las actividades de las distintas unidades académicas, lo que va surgiendo aquí en el ámbito universitario, lo que va surgiendo en la sociedad, así que quédate porque hoy tenemos un programa para compartir con algunos datos eh, que te pueden interesar y vamos a compartir también los segmentos para el día de hoy, el segmento de todos los miércoles de cultura vial y también por supuesto el segmento la otra mitad, mujeres en ingeniería, así que en un ratito todo lo que tenemos preparado para hoy después de una pausa y antes te recuerdo que nos podés seguir en todas las redes sociales y también ingresar en la página transmedia.una.v.ar donde nos ves en vivo a través de streaming. Ya volvemos.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 económicos para realizar eh, una carrera universitaria y es muy importante tener esta posibilidad en misiones.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 Bienvenidos a Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Es uno de los mejores recuerdos que tengo jugando al tenis. Miércoles a las 11. Por TUM, la televisión universitaria de Misiones. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM. El canal de la UNAM. Estamos de regreso aquí en el informativo al día y vamos a compartir ahora con Tatiana Schmalco, licenciada, flamante licenciada. Eh, ella es del área de prensa y comunicación eh, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNAM. Eh, y nos va a comentar acerca de la Semana de la Ciencia que se vienen preparando ya para esta edición 2022, así que todos los detalles con ella. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, también entre recién recibida sí. y, sí. y organizando Semana de la Ciencia. Sí. Que bueno, como todos saben, este es nuestro quinto año consecutivo, así que estamos recontentos eh, de seguir con este proyecto de la Kermés Científica y bueno con toda la organización previa, que, que bueno, siempre hay cosas que te aparecen, te aparecen a último momento. Sí. Así que estamos a full. Bueno, ¿qué, ¿qué se traen entre manos para el año 2022? <risa> bueno, nuestra tradicional, que científica sí. en la Plaza 9 de Julio, que sale la semana que viene en la Plaza 9 de Julio, de, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tradicional, como todos los años, vamos a estar presentes. Hasta ahora el pronóstico nos está dando buen clima, así que estamos contentos. Uh -huh. Y por otra parte, eh, por suerte, este año como que siempre le tratamos de agregar un valor agregado, más ahora con este post pandemia que siempre está bueno innovar y cambiar y agregar cosas nuevas. Así como el año pasado estuvimos con científicos que charlaban en la plaza, hablaban y contaban sus experiencias a micrófono abierto, este año la hacemos itinerante. Bien. Vamos bien. a estar el martes en la Ciudad Verá, el miércoles en la Ciudad del Dorado y el viernes en Posadas. Así que llevando a estos puntos de la provincia. Exactamente, este año vamos a tratar de estirar todo lo posible porque la verdad era algo que nos faltaba, era llegar a, al resto de las facultades, uh -huh. también del interior. Hemos tenido la oportunidad en años anteriores de traerlos a los chicos uh -huh. eh, a posadas, eh, han venido de las otras facultades, también compartido con nosotros espacios, por ejemplo, en la época universitaria, uh -huh. así que hemos contado con gente de las facultades en, en experiencias nuestras acá en Posadas, pero bueno, hasta, ya teníamos esa impronta de tratar de ir a las facultades allá y organizar allá. Hay que bueno, estamos viendo de las experiencias de años anteriores. Sí, bueno, y como siempre, la presentación de proyectos, eh, abierta la convocatoria. La convocatoria está abierta, proyectos de investigación uh -huh. y extensión, como todos los años, ya tenemos unos 40 inscriptos acá en Posadas. En El Dorado y en Noverá están manejando los chicos de cada facultad. Excelente la predisposición también de las facultades. Tenían mucha ansiedad y muchas ganas también de hacerlo. Sí, así que, todo lo que Por suerte, tomando. sí, sale en el interior, eh, tanto en Noverá como en El Dorado. Salen en las mismas facultades también para quienes estén interesados. Uh -huh. Vamos a estar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, así tenemos un tiempito más para viajar y llegar y armarle la, la, convoca, eh, la kermés. Eh, así que eh, dentro de los mismos predios de las facultades se van a estar haciendo las kermés científicas. Bien. Así que estamos eh, también en plena organización. Sí. Y bueno, esto implica eh, la, la convocatoria a diversas áreas, no solamente de ciencia y tecnología, digo, están trabajando en Sí, exactamente. Con... Eh, estamos abiertos también a proyectos de extensión porque mm, la mayoría de los casos, eh, los investigadores cuando van a la plaza saben que se van a encontrar con un público uh. en general no académico claro. entonces eh, por lo general ya organizan propuestas mucho más divertidas uh -huh. mucho más in eh, interactivas sí. y por ahí no es su proyecto en sí o el área de investigación en la que se dedican fuertemente, sino que tratan de hacer dentro de esa área o dentro de, de la rama en donde están trabajando cosas mucho más básicas, claro. más experimentales, más de tocar, más de descubrir por ahí principios básicos de la ciencia uh -huh. que, que son parte de nuestra cotidianidad, pero por ahí los chicos empiezan uh -huh. a entender el por qué, que eso es el, el fin principal de la Semana de la Ciencia. Uh -huh. eh, contanos, por ejemplo, algún proyecto que te haya quedado... ¿De recuerdo, digo, de experiencias pasadas? Que, que presentaron, por ejemplo? Uy, no, la verdad hemos tenido tantos proyectos uh -huh. eh, y todos tan, tan únicos, todas personas tan únicas, cada proyecto es una persona única. Uh -huh. eh, pero bueno, por ejemplo, los chicos del de listo de Biotecnología, ya como están acostumbrados a seguir este tipo de experiencias, ya tienen, por ejemplo, llevan el microscopio, llevan juegos, uh -huh. incluso llevan eh, o regalitos, o llaveritos, o caramelos para los chicos. Uh -huh desde la parte de listo de materiales también eh, tienen un experimento con agua uh -huh. llevan experimentos con metales eh, uh -huh. que también lo, los chicos los prepararon para este tipo de actividades, así que siempre cuando ya, ya, cuando más o menos empieza la época, empiezan cuando empieza la ciencia, que tenemos claro. ya papel reciclado, o sea hace varios años también la gente de papel, de celulose y papel lleva como para que todos los chicos puedan hacer papel reciclado, uh -huh. así que no, no sé contar qué cuál trabajo me pareció único porque la verdad es como que todos van aparte le ponen tanta buena onda, tanta claro. predisposición. Eh, también el año pasado fueron eh, el equipo de eh, el lenguaje de señas, también uh -huh. con un proyecto que tienen también de investigación y extensión, así que eh, es re amplio. Uh -huh. La verdad, eh, Gise Montiel también todos los años con la parte de emprendedorismo siempre está dando charlas, información, organizando alguna actividad. Eh, hace. Incluso en la primera eh, semana de ciencia que organizamos, que fue la Expo de Fotos en el 2016. Eh, también Gise Montiel claro. siempre se pone la tengo mandar un abrazo a Gise, sí. que, que trabaja con nosotros, y le pone esa impronta de, bueno, tratar de llegar el emprendedorismo y, la, y de enseñar un poco más sobre eso a los chicos. ¿Qué significa para la UNAMI? ¿Qué valor tiene hacer la Semana de la Ciencia todos los años? Bueno, ya, ya quedó aparte como una tradición. Uh -huh. O sea, eh, el año pasado fuimos declarados de interés municipal, por ejemplo. Eh, a nivel mediático también es, una, es uno de los eventos en donde más prensa tiene lo que es la parte de ciencia y tecnología de la universidad. Y creo que desde que empezamos a hacer más que nada la Hermes Científica, que es algo que se, se, se torna muy masivo, de nuevo estratégicamente es en la Plaza 9 de Julio, porque es una de las plazas donde durante el día tiene más tránsito de gente. Eh, ha dado la oportunidad que también la gente esté, esté entendiendo de que se hace ciencia en la universidad, qué clase de ciencia se hace en la universidad y entienden que es en pos, que tarde o temprano va a terminar volcado en beneficio de la sociedad. Claro. Y bueno, la sumatoria de investigadores me imagino que cada año es mayor, ¿no? Sí, sí, aparte de la predisposición y la buena onda que le ponen, la verdad estoy muy agradecida mm. con, con todos porque le ponen muy buena onda y se ya te quieren anotar y qué hacemos y queremos guiar este proyecto, qué te parece. Eh, gente nueva que escucharon experiencias de otras personas también, que te dice, bueno, no, este año queremos participar porque somos amigos de mm. tal equipo que fue el año pasado y la pasaron sí. re bien. Entonces también, internamente, hacia hacia los investigadores y extensionistas que van a participar también, mi propuesta es, vayamos de un día de picnic científico, vamos claro. a la plaza, aparte de esta época el clima es hermoso para sí. estar y pasar el día allá, y la idea es pasarla bien también, uno, o sea, por más uh -huh. que uno va a trabajar, va a contar qué hace, pero bueno, es un poco un cambio de salir de los ambientes de trabajo, claro. salir a la plaza, charlar con la gente, uh -huh. que la gente también sepa lo que vos estás haciendo, eh, y eso también es, es lindo porque se hace una linda interacción siempre en una mente sumamente relajada. Como uh -huh. digo, es un picnic científico en la plaza. Qué bueno. eso, eso es lo que claro. siempre le digo a todos, vayan con la mentalidad que nos vamos de picnic a la plaza, picnic de primavera, uh -huh. y bueno, y aprovechamos para trabajar un poco. Claro. ¿Y cómo organizan el tema con una base de datos, el tema de los investigadores que participan o los proyectos que se presentan? Eh, hace dos semanas ya largamos un formulario uh -huh. entre los investigadores de Google para que se vayan inscribiendo, uh -huh. así que desde hace dos semanas se están empezando a escribir eh, y de ahí, bueno, es individual, cada investigador tiene que hacerlo, entonces de ahí eh, también se manda esa base de datos al MINSIT, que son quienes producen organizan la semana uh -huh. de ciencia y después hacen la, las certificaciones correspondientes. Uh -huh. Buenísimo. Así que recordarnos la fecha entonces. Bueno, eh, acá en Posadas lo hacemos el 21 de octubre en la plaza uh -huh. y eh, 18 en Oberá y 19 en El Dorado, Así en las facultades. completa la, la agenda. <risa> Ay, sí. Bueno, Tati, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esta info y bueno, muchos éxitos en, este, en esta gracias. edición. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa nuevamente y ya seguimos. Recordá que podés ingresar eh, a través de streaming, nos podés ver en transmedia.unam.edu.ar.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 Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Seguimos aquí en Al Día por UNAM Transmedia y vamos a dar el pase ahora al segmento eh, La Otra Mitad, Mujeres en Ingeniería. Hola, muchas gracias Flor, buenos días a todas y toda nuestra audiencia. Hoy volvimos con la otra mitad. Vamos a contarle la, la, la entrevista que le hicimos a, a Damián Pedraza. Eh, Damián Pedraza es un youtuber influencer docente recibido en la Universidad de La Plata, ingeniero, que hace contenidos para estudiantes de ingeniería y también contenidos de matemáticas. Para la televisión, estamos con eh, Damián Pedraza, que es un famoso traductor de ingeniería. Queremos hacerle algo. A <risa> ver, a ver. ¿Qué es lo que te inspiró a comenzar a hacer videos? ¿De qué surgió esto? ¿Notaste algún déficit? ¿Alguna mejoría? Eh... En términos generales, notaba cierta disconformidad, en general, en mis compañeros de facultad. Eso en términos generales. Una profesora que me inspiró un montón a hacer docencia, que es Baragati, que la mencioné. Y después, concretamente, digamos, yendo al concreto, concreto, concreto, algo real, lo que me inspiró fue eh, explicarle a mis compañeros de Facu temas que ellos querían que les explique, y darme cuenta que siempre me preguntaban Repetir lo mismo. Entonces, un día dije, bueno, che, vamos a hacerlo bien una sola vez. Y ahí entendí que un video tenía ese potencial. Y después, cuando lo publiqué, dije, ah, pero esto lo pueden ver más chicos. Eso es otra cosa. Entonces, ahí empecé. La metodología que surgió en pandemia, esto de las clases virtuales, ¿crees que la, es la nueva forma de enseñanza del futuro? ¿O vos solamente crees que no. en el aula es diferente? es que no creo que sea un problema de formato. O sea, el futuro no tiene que ver con el formato. No tiene que ver con si es virtual o es presencial. Tiene que ver con qué hacemos en el aula. No importa cuál sea el aula. ¿Se entiende? Con si, si el proceso docente sucede o no sucede, si los chicos piensan o no piensan. No importa el formato, no importa si es un video o si es una clase presencial. Porque puedes tener clases en presenciales muy malas. Y clases en video buenísimas o al revés, clases en video malísimas. O puede tener clases en video que son presenciales grabadas. Entonces, no se trata del formato. Eh, eso es anecdótico. En la medida que la esencia esté. Entonces, una buena clase, en la que hay transferencia, en la que hay eh, pensamiento, en los que los chicos piensan y el estudiante se cuestiona y la pregunta trasciende, eh, es el 99%. El resto es formato. ¿Se entiende? Sí. Y con esto de los videos estoy demostrando que no, no importa el formato. Acá en manera presencial logramos cosas que pasan en video también. Entonces, no importa el formato Nosotros somos del proyecto Extensión la otra mitad, Protectando para Televisión. Estamos Bien. Sumamente interesante ¿no? como comenta la cuestión del formato, él es un youtuber pero es ingeniero egresado de la Universidad de La Plata y como dato de color nos parece interesante resaltar que esta entrevista fue hecha por estudiantes de la Facultad de Ingeniería que están eh, trabajando con nosotras en el proyecto de la otra mitad, se pusieron... Eh, en sí mismos, organizaron todos ellos la entrevista, las preguntas y demás, así que queríamos agradecerles por eh, facilitarnos este material que es sumamente interesante, ¿no? Así es, la verdad que este, este doctor de ingeniería, como así él se llama, este influencer youtuber, tuvo mucha aceptación en la Facultad de Ingeniería, el auditorio estaba lleno, recibió muchísimas preguntas, respecto de por qué lo está haciendo y también de evoluciones, porque muchas, muchos estudiantes comentaban que durante la pandemia estudiaron con sus videos y entendieron los, los, los problemas que él las planteaba. Porque también es una forma de hacernos pensar a los estudiantes. Él siempre dice quiere que los estudiantes quieren que, me resuelvan los, que les resuelvan los problemas. Y la, la cuestión ahí no está sino entender los conceptos, lo que él llama la teoría. Y realmente una vez que los estudiantes o las estudiantes entienden la teoría, entienden los conceptos, la, todo el resto es una cuestión directamente muy mecánica. Súper interesante, la verdad que no me miré un par de videos, pero como no estoy en el ambiente, no entendí mucho, yo hice lo que pude, como, ajá, <risa> Digamos que fue interesante ahí ver cómo se planteaban las cuestiones estas que, que iba tratando sobre matemática y demás. Eh, muchos estudiantes agradecieron que él estuviera el miércoles 4 en la Facultad de Ingeniería y bueno, esperamos que vuelva a estar con nosotros en algún momento. También estuvimos entrevistando, bueno, en realidad estuvimos charlando con quienes organizaron eh, para que este youtuber venga a la facultad. Y hoy la tenemos acá Maika y vamos a hacerle un par de preguntas para ver cómo fue todo el proceso de traerlo. Hola, buen día. Un placer estar con ustedes hoy. Buenas Maika, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta que nosotros tenemos para vos es, ¿cómo fue esto de, de organizar para traer a, a, a Damián? Bueno, empezó, fue de una manera bastante particular, por así decirlo, en conjunto con Germán Montenegro, que es una, un colega y amigo mío, trabajamos en la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, donde se realizó en agosto del 25 al 28 de agosto pasados, en la ciudad de Mendoza, el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial, y donde uno de los conferencistas magistrales fue Damián. Eh, al terminar la charla, nosotros fuimos al, al camarín a sacarnos una foto y, bueno, entre conversaciones, nos, Damián nos presentó la oportunidad de que quizás vendría a Misiones en el mes de octubre, eh, donde nosotros le dijimos que si estaba dispuesto a venir a la facultad, lo íbamos a recibir y e íbamos a hacer lo que hiciera falta. Eh, pasaba, pasó el tiempo, nosotros nos comunicamos con él, nos dijo que todavía no estaba cerrado esto de venir a Misiones, entonces fue todo como viéndolo sobre la marcha. Y una semana antes de, o sea, hace dos semanas, nos escribió de que venía y que estaba dispuesto a participar con nosotros. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, nos comunicamos con la facultad que nos, nos ayudó muchísimo, nos prestó el, el espacio, nos prestó el transporte para ir a buscarlo también. Eh, y bueno, surgió esto mediante redes, eh, empezamos a difundirlo, hablamos con los chicos, tuvimos casi 500 inscritos más de 400 personas presentes. Eh, Así que fue increíble, la verdad que quedamos, todo el equipo de trabajo quedó sumamente conforme y agradecido de, de su presencia y también vimos que fue un, una actividad que aportó muchísimo valor a los estudiantes, se sintieron muy comprendidos, hubo y vuelta con, entre estudiantes, profesores, Damián, la verdad que creo que fue una jornada de éxito para, para todas las partes y bueno, ese también es el fin de nuestro trabajo dentro de la asociación, de brindar valor y creo que, que fue una de las actividades que, que lo hizo. Realmente muy, muy interesante lo que nos cuenta Maika eh, con este traductor de Ingeniería. Maika, contanos un poquito más qué es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería. Somos una asociación sin fines de lucro que se encuentra en todo el país. Tenemos aproximadamente más de 6.000 asociados activos al momento. Más de 40 delegaciones activas a lo largo y ancho de toda la República Argentina, tanto en universidades públicas como privadas. Y básicamente el fin a grandes rasgos de la asociación es aportar valor y aportar un crecimiento a la formación de los estudiantes de Ingeniería Industrial. Eh, algo extra, por así decirlo, a la formación académica. Por eso las temáticas que generalmente se abordan son temáticas de habilidades blandas, temáticas del futuro, por así decirlo, eh, y también se fomenta todo lo que es la participación, la interacción, eh, el desarrollo personal. Eh, tenemos cuatro eventos nacionales, tenemos un congreso, que es el que pasó en Mendoza, con una capacidad de este año de más de mil personas. Eh, tenemos también lo que se llaman lideras, competencias empresariales, que son... Eh, es también un evento a nivel nacional, donde se desarrollan precisamente competencias empresariales, se forman equipos de gente de todo el país, también tenemos lo que es el CEMEI, que se va a desarrollar este fin de semana en la ciudad de San Rafael Mendoza, que es un seminario en el cual todos los gastos de los asistentes están cubiertos y ellos son premiados mediante la escritura de un ensayo. Y después tenemos también lo que son las formadas simultáneas que se desarrollan en cada universidad, que próximamente tendremos la nuestra en el mes de noviembre acá en la, universi en la Facultad de Ingeniería, donde están todos invitados. Bueno, todas las actividades y todos los eventos de AREI son abiertos a cualquier carrera, no es solamente para estudiantes de ingeniería industrial, cualquier persona interesada puede participar y es más que bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Maika por esta explicación, realmente muy interesante todas las actividades que tienen a través de la asociación. Eh, nuestros estudiantes, de, tanto de la Facultad de Ingeniería como de todas las facultades de ingeniería Estudiantes de ingeniería industrial se están reunidos y realmente las actividades que llevan adelante son para destacar. Muchísimas gracias Maika por estar con nosotros y contarnos esta experiencia aquí en la otra mitad. Buenísimo. ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes para, por recibirme y por el espacio y bueno, eh, los esperamos en las próximas jornadas que desarrollaremos. Muchísimas gracias por la invitación. Hay que resaltar lo que dijo, que están abiertas para todos los estudiantes, ¿no? no solamente de ingeniería, así que bueno, hay que ver a ver si estudiantes de otras carreras se suman, que estaría buenísimo para hacer este trabajo interdisciplinario. no. Así que bueno, agradecemos el espacio por brindarnos flor, te damos el pase, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Eh, muy buenos los aportes, como siempre. Eh, bueno, primer plan, primer, primerísimo primer plano. Eh, eh, la otra mitad, Mujeres en Ingeniería, eh, realmente un aporte muy bueno para este informativo, siempre con datos interesantes, así que agradecemos a las chicas que están ahí en la producción. Eh, vamos a compartir una pausa nuevamente y ya regresamos.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 Para mí la UNAM eh, y la universidad pública en general es un tipo de educación muy distinta a, la, a, la universidad, a una universidad privada. Yo estuve en universidades privadas y ahora estoy en UNAM y puedo notar ampliamente la diferencia. Es un tipo de educación un poco como más íntima, es otro feeling distinto con los, con los profesores, con, con los chicos y tampoco te ofrecen las mismas posibilidades, los mismos espacios que una universidad pública. Nosotros en, en la Facultad de Arte de Oberá tenemos un estudio de fotografía, tenemos el CEPA, tenemos el polideportivo, tenemos un montón de, de lugares que, en otros, eh, que es muy difícil encontrar en otros lugares. Es algo que el, es algo, no solo Universidad Pública, sino algo que te puede brindar acá en Argentina. Así que si tenés que elegir dónde estudiar, la verdad que la UNAM es una, una posibilidad que tenés que pensar bastante bien. Bienvenidos al Club Atlético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 aquí en el informativo y vamos a charlar ahora con la docente Claudia Brobel, ella es de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y vamos a hablar eh, acerca de un relevamiento que están realizando eh, para ver la cantidad de beneficiarios del potenciar trabajo eh, que tiene la provincia de Misiones, así que bueno, para más detalles vamos a estar charlando con ella. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias bueno, por tu tiempo. No, por favor. Eh, bueno, eh, contarles que eh, a partir de la firma de un convenio entre la UNAM y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, eh, estamos llevando adelante, comenzó justamente ayer, el operativo en la provincia de Misiones del relevamiento a los titulares del programa social Potenciar Trabajo eh, en el marco bueno, de esta actividad que ya se viene desarrollando en otras provincias de Argentina y bueno, la UNAM se implicó en este, en este operativo y lo que hacemos desde la UNAM es eh, aportar el equipo técnico a, a partir de, de, de, del, del desempeño de nuestros estudiantes como encuestadores en este operativo y que son los que van a hacer entonces el, el relevamiento que es a través de una encuesta. Okay. Y el, el operativo comenzó ayer acá en la ciudad de Posadas, pero eh, vamos a hacer también en, otro, en otras localidades de la provincia okay. en, Comenzamos por Posadas, claro. así que tenemos de momento previstas unas tres semanas de trabajo acá en, en Posadas. Uh -huh. ¿Y este relevamiento el objetivo cuál es? Eh, ¿Tener un registro de, de la cantidad? De, ¿Cómo es? El... Se enmarca en bueno eh, un relevamiento que, que lo quiere hacer la Nación eh, uh -huh. a los titulares del programa Potenciar Trabajo, que ya se los tiene identificados. Entonces creo que es un poco para bueno contrastar la base de datos que, que ya tiene Nación y, y aportar información actualizada uh -huh. eh, entonces bueno la UNAM eh, el trabajo específico que tiene no la UNAM no hace la convocatoria sino que la UNAM solamente provee el equipo técnico que son los estudiantes que hacen la encuesta uh -huh. y Pero es como un instrumento para completar un este trámite sí, sí, digamos. Eh, sí. específico uh -huh. es una, un cuestionario online sí. eh, que bueno eh, tenemos acá la colaboración para todo lo que es el, la planificación de, de la logística del operativo, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones y de organizaciones sociales, ¿sí? que son las que proveen de los espacios físicos donde vamos nosotros con nuestro equipo de encuestadores uh -huh. y, y realizamos eh, la, la encuesta. Claro. Eh, bueno, ¿tienen un registro de ya los que han pasado por la primera? Sí, ayer fue la primera jornada, sí. que bueno, fue... Eh, exitosa en el sentido de que de la cantidad de beneficiarios que estaban convocados ayer para dos espacios físicos diferentes y en simultáneo, sí. eh, fue alrededor del 90% de la participación. Eh, hoy, bueno, estamos con, con la contra de, del paro de transporte pero de todas maneras estamos desarrollando el operativo en un punto no gubernamental no sí. y bueno, veremos cómo, cómo transcurre el día y, y cómo lo planificamos mañana. Entonces, en este sentido, la planificación es bastante de un día para otro porque no sabemos por ahí los imprevistos que pueden surgir. Claro. Y, y bueno, y nuestros estudiantes lo importante es que no dejan de cumplir su rol de estudiante, o sea, eh, cursan, eh, hacen toda su, su formación académica y como extra tienen esta actividad entonces de trabajo, de, de trabajo que no, no es a tiempo completo, en, en función de, de sus disponibilidades horarias los estudiantes dicen si pueden ir a trabajar de repente hoy dos horas o tres horas o seis horas, que es la cantidad de, de horas que se hace el operativo. Uh -huh. Entonces bueno los estudiantes bueno, día a día también van informando a sus coordinadores porque conformamos un equipo con cuatro coordinadores que son bueno, docentes egresados de, de, de distintas facultades de acá de Posadas entonces, bueno, es una planificación logística que la tenemos que hacer bastante, eh, bueno, de un día para otro, mm, bastante claro. apresurada en función, sí. bueno, de cómo se da eh, los, los espacios físicos que vamos a tener, la cantidad de convocatoria de beneficiarios que sabemos que, que pueden llegar a ir. Uh -huh. Entonces, eh, estamos, bueno, ayer, bueno, como fue el, el primer día, sí. eh, la verdad que, bueno, fue un lindo día de trabajo, una linda experiencia y, bueno, hoy tuvimos este inconveniente del paro y veremos cómo, Cómo encaramos el día de mañana. Uh -huh. Y estar implicados en esta acción, en esta actividad, eh, ¿qué significa también para la UNAM? Que, que si bien no tiene como injerencia directa en la organización ni en nada que, que ver con esto, pero digo, ¿qué significa también la participación, la, la experiencia? ¿no? Bueno, eh, yo creo que bueno, eh, ayer justamente en otra nota me preguntaban, yo digo, la, la experiencia más rica es para el estudiante que sale a hacer un trabajo de campo, que claro. no siempre el estudiante tiene la posibilidad de salir a hacer un trabajo de campo de estas magnitudes que de repente empezamos por posadas pero hay que hacerlo en toda la provincia, tenemos un montón de beneficiarios por, por encuestar y esta experiencia que a veces eh, yo como docente en el aula la podés trabajar con, con diferentes cuestionarios que ves, digitales, eh, físicos, pero el, el hecho de salir y tener la experiencia del contacto cara a cara, más allá de que completamos un formulario online, es una experiencia muy rica para el estudiante y bueno y para nosotros los docentes que estamos implicados, también es una experiencia sumamente interesante, entonces bueno me parece que en este sentido la experiencia que aporta a nuestro equipo de estudiantes es muy valiosa. ¿De qué carreras son los estudiantes que están trabajando? Están implicadas las seis facultades de la UNAM. Entonces, en Posadas estamos trabajando con estudiantes de las facultades que están acá, de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias económicas y de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Entonces tenemos diversidad de estudiantes de diferentes carreras sí. eh, que están en diferentes estadios de su carrera. Hay gente que ya está haciendo su, su tesis de licenciatura, hay estudiantes que todavía están cursando. Sí, sí tenían eh, los estudiantes cuando lanzamos la convocatoria, que fue hace un, un mes atrás, en el mes de agosto, eh, en todas las facultades, tenían ciertos requisitos que cumplir que tenían que ver con eh, tener una experiencia previa uh -huh. habiendo desarrollado, bueno hace poco fue el censo nacional, uh -huh. entonces o habían participado como censistas o tener experiencia en algún otro tipo de trabajo de campo, en el marco a veces de alguna cátedra o algún proyecto de extensión uh -huh. o de investigación, y, y por otro lado, también tuvimos en cuenta la formación académica que puedan tener en el marco de su carrera con alguna cátedra específica que los introduzca a lo que son la, las técnicas eh, de investigación cuantitativas. Sí, claro. O sea, en el uso de cuestionarios, de encuestas. Sí. Entonces, bueno, fueron como requisitos que debían cumplir los estudiantes para postularse. Sí. A partir de esa postulación después se hizo una selección en cada unidad académica. Entonces, bueno, así conformamos el equipo de encuestadores que tenemos para la ciudad de Posadas y lo mismo se hizo en la Facultad de Ingeniería y de Artes de Oberá y en la Facultad de Ciencias Forestales para cuando este operativo avance y comencemos a, a salir de Posadas e ir a otras localidades del interior para también tener estudiantes implicados de la UNAM que puedan aportar en el trabajo de campo, en el uh -huh. interior. Y en tu caso, eh, carrera de, eh, ¿de qué carrera sos docente? Yo soy licenciada en turismo, uh -huh. pero hace muchos años que dicto una materia metodológica, que es metodología en la investigación, eh, con un enfoque cuantitativo y cualitativo también. Entonces, bueno, más que nada es la experiencia que tengo en haber, claro. en, en, en haber participado de otros proyectos, también a nivel nacional o a nivel provincial, de relevamientos. Eh, entonces, bueno, por ahí la, la experiencia hace que que esté hoy, eh, claro, como, como directora sí. operativa en el marco de, de este convenio. Y bueno, y te digo, más que nada, me parece que es sumamente importante la, la experiencia, bueno, le, primero la decisión del UNAM de, de implicarse y de firmar el convenio y de llevar adelante, porque nos implicó toda una, una organización, con gente de acá, bueno, del de, de área de eh, planificación y con, control de calidad. Eh, bueno, que empezamos a pensar cómo podríamos hacer porque de repente es un operativo muy grande uh -huh. eh, llegar a un montón de localidades del interior, a poner un montón de, eh, de estudiantes, que estén trabajando, que tengan que cumplir con responsabilidades sin desafectarse de lo que es su actividad académica. Entonces, bueno, fue toda una organización logística muy importante que la venimos haciendo ya desde hace dos meses para que el operativo 1 comience ayer. Así que, bueno, yo creo que estamos muy contentos en el sentido de, de la experiencia que pueden sumar los estudiantes sí. eh, a su currículum. ¿Y hasta cuándo se va a extender esta actividad? El operativo, en principio, en posadas, está pensado para hacerlo por tres semanas. Uh -huh. eh, pero, bueno, con este imprevisto del paro, yo creo que sí. se va a se va a trastocar un poco ese cronograma inicial de tres semanas en posadas eh, y, y después de esas tres semanas comenzaríamos a planificar lo que sería el operativo en otras localidades del interior, eh, que ahí no sabría decirte todavía si, si vamos a hacer en localidades en simultáneo o no. Uh -huh. Claro, así que bueno, toda una, una logística previa habrán hecho sí, para sí, prepararse, sí. ¿no? Sí, bastante los, uh -huh. los estudiantes. Uh -huh. Una vez que fueron seleccionados, tomamos uh -huh. contacto con ellos y participaron ya en capacitaciones específicas para poder estar, eh, bueno, eh, en, el, en contacto con el cuestionario que están aplicando ahora. Entonces tuvieron capacitaciones virtuales que las brindó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y o sea, primero hicieron un curso webinar y, y después otras capacitaciones virtuales que eh, bueno le permitieron que estén capacitados y familiarizados con el instrumento que están trabajando ahora. Bien, eh, lo, le están haciendo las encuestas a través de su propio dispositivo que puede Ajá. ser el teléfono o la computadora lo que lo que porque también eh, los estudiantes tenían que aportar el dispositivo. Ah, claro. Entonces, bueno, como venimos bueno de dos años de pandemia donde ellos sí. están familiarizados con el uso de, de, de una herramienta eh, eh, en los espacios que están trabajando. Tienen acceso a internet, entonces bueno, eh, no tienen problema en completar el formulario. Claro, bien. Bueno, te agradecemos un montón, Claudia, por toda no, esta info y gracias y bueno, a ustedes por el espacio esta... que también nos permite, bueno, contar sí. eh, qué venimos haciendo sí, sí, sí. Eh, como universidad. Que está buenísimo también, como vos decías, marcados, la, la implicancia de la, de la UNAM en cuestiones sociales. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias bueno, de vuelta a ustedes. Vamos a compartir una pausa y ya seguimos con más aquí en el día.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 mejores recuerdos que tengo jugando al tenis. Miércoles a las 11. Fortum, la Televisión Universitaria de Misiones. A lo largo de la historia cada hecho artístico es un hecho además político, cultural,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 Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Continuamos, y bueno, la música lo indica todo, estamos por compartir el segmento cultura vial en la edición de hoy, así que le damos el pase, hoy está Freddy preparado para comentarnos sobre cultura vial. Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, eh, soy Freddy Silva, alumno de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, y hoy les vengo a hablar sobre la indumentaria que deberíamos usar en la moto cuando circulamos. La otra vez estuvimos hablando del casco, que es un elemento de seguridad eh, importante porque es el que nos protege la cabeza, habíamos dicho que tenía que tener la visera, que tenía que estar homologado, que teníamos que saber el tallo de nuestro casco y que teníamos que tener la correa de sujeción. ¿tá? Bueno, ¿qué elementos eh, de seguridad pasiva tiene la moto? La moto no tiene seguridad pasiva, solo tiene seguridad activa. Entonces nosotros debemos protegernos cada vez que salimos a circular con la moto. ¿Qué elementos de protección existen? Tenemos el guante, tenemos la campera. La campera para moto que viene con protecciones. Voy a sacar. Ahí está. Me saco para mostrar más o menos. ¿Dónde están colocadas las protecciones? Están a la altura del hombro. ¿Sí? A la altura del hombro. A la altura del codo. ¿Bien? ¿Se ve? Y en la espalda. Tiene una protección en la espalda que te protege de las caídas. Después tenemos el pantalón. Ahora tengo puesto justamente uno. El pantalón que te protege tiene protecciones en la parte de atrás del muslo en la rodilla y una parte en la tibia. ¿Ah? Las, telas, las telas de los pantalones, la campera, la bota, son telas todas antidesgarro que protege justamente de los raspones. Y esta parte, es eh, tanto del codo como del hombro, protege de las caídas. Eh, otra indumentaria más que tendríamos que usar es la bota, como ven, tienen parte que es retro sí. Esto se ve a la noche al, al, al impactar un, un haz de luz, esa, esa parte se ilumina. Eh, todos los elementos de protección personal, tanto la campera como la, el pantalón, eh, deberían de ser usados para circular en la moto porque nunca sabemos cuándo o en qué momento podemos tener una caída o un impacto con, con algún otro vehículo o algún objeto en la ruta o en la ciudad por ahí me pueden decir que esto, tanto la campera como el pantalón es muy caro y que, que no es muy accesible al precio, del bolsillo de, de una persona común, digamos entonces hay otro tipo de indumentaria que, que están en, en, en internet, se puede buscar que es tanto una codera individual y, una, y un tibial que es individual que se pone solamente abrochándose. Eh, no sé si están las imágenes, ahí está. Ahí se ven las imágenes, eso es, la rodilla es la parte más larga y el del codo es la parte más corta. digamos eh, Eso se coloca de una forma fácil, se puede colocar arriba de la ropa por lo menos antes de ir al trabajo o a algún lugar y después se lo, se lo saca. ¿eh? Eh, y después, por último, están los guantes. Yo tengo esos guantes que son de mayor protección porque tienen una protección en los nudillos y en los dedos y en la parte de la palma de la mano. Yo tengo un guante que es sencillo, este tiene solamente la tela antidesgarro, pero no tiene la protección de los nudillos. O sea, lo, y lo ideal sería que tenga protección de los nudillos y de los dedos, porque nosotros, o el ser humano, cuando se cae, lo que primero lleva es la mano al suelo para tratar de pararnos. Siempre cuando uno se cae de la moto, casi siempre por instinto lleva la mano para poder pararnos o, o detenernos. Entonces es indispensable el uso de los guantes y de la ropa, tanto la campera como el pantalón y la bota. Eh, y bueno, para cerrar, lo mejor sería que todos podíamos acceder digamos, al, a este tipo de indumentaria justamente para evitar mayores lesiones y no tener que justamente quedar internado por alguna lesión grave o, o en, en todo caso perder la vida. ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por el, por el tiempo, así que estuve muy agradecido por todos y continuamos. Bueno, muchas gracias Freddy, eh, muy interesante la verdad esta indumentaria para motociclistas a tener en cuenta, eh, así que siempre agradecemos al espacio de Cultura Vial, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Educación Vial que nos aportan este contenido. Vamos a compartir una pequeña pausa y ya seguimos para el cierre de al día de la edición de hoy.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 recuerdos que tengo jugando al tenis. Miércoles a las 11. Fortum, la televisión universitaria de emisiones. Que controlen tus gastos, tu forma de vestir y con quién salís es violencia. Que nuestra expectativa de vida sea inferior a la de otros es violencia. Que te rechacen por tu identidad de género es violencia. Que no reconozcan tus derechos es violencia. Que no respeten tu orientación sexual es violencia. No dejes que nadie vulnere tus derechos. Denuncia ante el INADI cualquier acto discriminatorio y violento. Construyamos una sociedad más inclusiva. Este es un mensaje de la televisión universitaria de Misiones. TUM, por una sociedad sin violencias A lo largo de la historia, cada hecho artístico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 Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Estamos llegando al cierre ya de al día de esta edición de hoy, eh, miércoles 12 de octubre. Eh, y recordad que podés seguirnos en todas las redes sociales, sumarte a esta comunidad informativa de la televisión universitaria. Eh, te recuerdo, algunas de las redes nos encontrás en Instagram como Unamtrasmedia, Transmedia, también en el canal de, de YouTube, en Facebook eh, y por supuesto en la página, obviamente con le, el acompañamiento de todos los canales donde salimos salen los contenidos eh, de la televisión universitaria. Tenés Canal Cuatro Posadas. Eh, somos Misiones, tenés Canal 12 con el resumen semanal, que hacemos la semana, el resumen informativo, eh, Giga Red y Cablevisión, así que completo para que puedas sumarte a todas estas señales y así no seguís. Nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.